Ni América Latina es toda blanca, ni Argentina, ni todos los argentinos bajamos de los barcos. Para hablar de esto eh, y del cuestionamiento de la identidad de la cultura argentina y latinoamericana, está con nosotros David Gudiño, que es integrante del de, eh, colectivo Identidad Marrón, para hablar acerca de, justamente, el octubre marrón. Bienvenido, David. Muchas gracias por invitarme. Bueno, comentanos eh, cómo surge primero el colectivo, y segundo, ¿cómo impulsan eh, la declaración de esta, de esta fecha, de este octubre marrón? Surge en, entre, entre compañeros, en, en facultades, entre pasillos, eh, conversando un poco cómo, cómo somos percibidos eh, quienes somos marrones en la facultad. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que eh, llega alguien y me dice ¿dónde está eh, el escobillón? ¿No? Entonces dice... Comenzaron los compañeros a hablar sobre eso, a cómo, cómo es percibida una persona marrón en la, en la facultad. Y también dándose cuenta que en cátedras, en, en la UBA de 80 personas, este, había compañeros que eran los únicos marrones en esa cantidad de personas. Entonces, en esa conversación se fueron encontrando diferentes este, personas de diferentes lugares, profesiones marrones y, y, bueno, y conformaron este, Identidad Marrón. Y, y lo que estamos haciendo, este, digamos, es repensando el, repensando el mundo, porque una vez de que aparece eh, nuestra identidad marrón es bueno, eh, digamos, octubre, el 12 de octubre está relacionado en principio, fue relacionado con el descubrimiento de América. Bueno, sabemos que, que eso no es así, nadie descubrió nada, ya habían eh, poblaciones, civilizaciones. Eh, con una hermosa eh, cultura, con, con creencias, con subjetividades y nosotros somos la resistencia de eso. ¿no? Digamos, yo siempre digo que llevo en los genes, eh, en, en mis genes a, habitan eh, sangre de un indígena que logró huir de la matanza. ¿no? Digamos, ¿por, qué? ¿Por qué no triunfó este, el genocidio indígena? Digamos, ¿no? ¿Por qué Roca digamos, salió decidido a, a matar a todos y este, eso no ocurrió, estoy acá, digamos, tengo este, te, llevo este color de piel. Eh, entonces, bueno, eh, octubre lo transformamos en un mes eh, de resistencia y de mostrar que, eh, que muchos somos los marrones que habitamos eh, esta tierra y que somos productores de capital cultural y por eso hacemos muchas actividades yeah. artísticas. Uno de, de los puntos principales de, como objetivo de, del colectivo también es eh, visibilizar el, el racismo estructural que hay en, en Argentina. ¿Qué podrías decirnos acerca de esto? Bueno, nosotros hablamos de eh, estructural, porque hay una base, digamos, hay una base eh, a la cual, una base de derechos a la cual los marrones no podemos acceder. Mucho, eh, mucho del pueblo marrón no puede acceder, como es una vivienda digna. Lo vimos el otro día este, en el desalojo de la Villa 31. La niña que lloraba era una niña racializada, marrón. El derecho a la educación. ¿Dónde no llegó en la pandemia? Internet, las computadoras, en los barrios populares. Y cuando nos hacemos preguntas como eh, ¿cuál es el color de la pobreza en Argentina. ¿Qué colores habitan eh, en las cárceles? Bueno, eso, esas preguntas nos abren a pensar que existe un, un sistema que perpetúa la diferencia ¿sí? y el tratamiento diferencial hacia, hacia quienes tenemos piel marrón y rasgos indígenas. Bien. Es similar al, al movimiento negro en, en Estados Unidos, por ejemplo, con lo que pasó con George Floyd eh, y de de llevar este mensaje de que todas las, las vidas, independientemente de los colores de las pieles, eh, importan. ¿Más o menos en esa, eh, en esa línea va lo que ustedes intentan eh, demostrar con, con todas las manifestaciones que hacen? Exactamente, porque digamos cuando, cuando pasó lo de George Floyd hubo un estallido y de los medios hegemónicos a mirar y apuntar al racismo no y de ese terrible... Este, eh, asesinato que, que le pasó a él y esa fue una oportunidad también de mirar hacia adentro y casos como lo, el de Luis Espinosa, el de Facundo Ferreira que acaba de salir la, la condena hacia quienes lo asesinaron, el niño de 12 años que estaba en una moto en, en su barrio. Entonces, digamos, esto no es, eh, no es solo un gatillo fácil hacia quienes somos marrones, sino es un es, racismo estructural ¿sí? eh, entonces en ese sentido nosotros estamos invitando nos parece que es un debate que, que hace falta digamos que nos merecemos como sociedad eh, para que eh, digamos de alguna manera contribuir a que el pueblo marrón eh, la clase popular pueda acceder este, a todos a todos los derechos y, y existen muchos muchos casos eh, en argentina de eh, personas racializadas que han sido este, asesinadas por, por la policía. ¿Crees que esta discriminación, eh, este racismo empieza en las escuelas también con los actos patrios, pintar las caritas con, con corcho eh, o por ejemplo esto del, del lápiz de color piel, que lo asociamos siempre al, a la piel blanca? Uh -huh. Sí, este, digamos lo que, lo que pasa es que eh, digamos, en la constitución del Estado-Nación, digamos, eh, hubo que eh, enviar a, a la persona racializada al campo y se transformó en el peón. Entonces, en la educación eso se, eso se eh, digamos, aparece porque... Porque de alguna manera eh, quienes somos racializados fuimos expulsados y para constituir este Estado-nación digamos, hubo que construir una imagen del de, eh, argentino. Entonces eh, claramente en, en la educación se ve cómo está invisibilizada eh, la población eh, indígena eh, del éxodo jujeño, por ejemplo. Entonces, digamos, están eh, legitimados ciertos, ciertos actos de, eh, que vienen de parte de la supremacía blanca y otros no tanto, digamos, o nada. Entonces por eso aparecen esos signos de eh, el brown face, black face, que es pintarse la cara este, para parecer de otro, de otro, tono, digamos, y un montón, y un montón de signos que lo que hacen es simplemente continuar marcando eh, la, la diferencia. Bien. ¿Y por qué estas, estas cuestion estos cuestionamientos, más que nada, no, no se escuchan tanto en las voces de los representantes que se dicen ser progresistas? Porque en el caso del feminismo, las mujeres eh, la y las disidencias levantan la bandera de la plurinacionalidad. ¿Pero por qué en los representantes políticos estos temas no están en agenda? Yo creo que eh, porque no terminan de comprender... Que hay una población eh, marrón que hemos podido acceder a, a una educación. Digamos, yo soy eh, digamos, la primera generación en mi familia que termina la universidad junto con mis hermanas. Mi mamá eh, limpió casas toda su vida y mi papá solo hizo el terciario. entonces Digamos, yo creo que ahora es que nosotros tenemos tiempo porque tengo un plato de comida eh, sobre mi mesa, puedo ponerme a pensar en esto. Entonces, me parece que eh, muchos de quienes intentan representarnos o nos están representando o aparece en el presidente, digamos, que el que bajamos todos de los barcos, digamos aparece eh, el imaginario popular o lo que mucha gente este, piensa también, porque hay una gran ignorancia. Digamos, eh, en principio eh, nos merecemos, quienes somos marrones, ser escuchados y ser eh, escuchados en el sentido de que conozcan lo que lo que atravesamos como sujetos contemporáneos en el racismo nervioso porteño. Digamos, nadie sabe o poca gente me ha preguntado qué, qué, qué sentís, David. Cuando te subís a un colectivo y las personas guardan sus celulares, digamos, o las personas se cruzan de vereda, o los eh, o los taxis no me paran, digamos, después de las, nueve, de las nueve de la noche los taxis no me paran a mí, entonces, digamos, eso... Eh, son cuestiones muy sensibles que atravesamos como sujetos, pero requiere una mayor sensibilidad de parte de quienes nos quieren representar, sentarnos a escuchar. Yo creo que, que creen que no importa o que no genera demasiado problema. Y yo creo que ahí radica el problema en, en poder eh, visibilizar, digamos, eh, partiendo del punto de no, no bajamos de, de los barcos. Claro. Y la representación en los medios, en la tele, eh, en estas ficciones que aparecen de, de gente pobre pero blanca en las villas. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede decir acerca de eso? Y yeah, a, a mí me da pena un poco por, por Julio Arrieta, que fue un, un, un gran actor este, villero eh, de, la, de la villa en, en Barracas, que él luchó muchísimo. Porque a, eh, a personas eh, villeras, decía él, se les dé el trabajo que debían hacer. Digamos. Si hay un guión que desea eh, que necesita gente villera, bueno, llamen a los villeros, no llamen a otras personas. Me da pena un poco por él, digamos, por, por su sueño de, de verse desplomado, digamos, en esta, en esta serie que aparece que que, que llaman, nos llaman a quienes pertenecen a ese espacio y bueno y eso es lo que ocurre con muchos de los fenómenos que son blanqueados no bueno el mismo teléfono te blanquea digamos cuando te sacas una foto hace un blanqueamiento ¿no? y, y así es eh, y así vemos la supremacía blanca en todos los medios invito, te invito a hacer zapping a cualquier hora este digamos y vas a ver que la mayoría de las personas que están en la televisión eh, son, son blancas. Yo me pregunto, ¿será porque no hay personas racializadas que estudien periodismo y quieran dar la información? digamos, ¿O qué es, qué es lo que ocurre? digamos? Entonces, es, es, es realmente un gran problema y ahí se ve la diferencia. El otro día di una capacitación para un medio y les pedí a los participantes piensen, piensen en, un, eh, en un famoso actor, actriz, periodista eh, argentina. El 99,9% son blancos y la sensación de esas personas es que, de que estamos muy lejos. Eh, a mí mismo me ha pasado cuando hago videos que me pongo en, en el lugar del productor o de quien dirige la cosa en el programa de televisión y me han dicho que hace este, un peruano riéndose eh, de Majul, no lo puedo creer, digamos como, eh, o un boliviano productor, como, ¿cómo puede pasar eso? ya hay, hay una asociación, digamos hay una complementariedad semiótica con lo que yo puedo representar. Yo puedo representar, pa, me parezco a un encargado de un edificio, un, de personal de limpieza, a un policía, que, digamos, y esa, eso es lo que podemos representar los marrones y en, y en esos roles terminamos estando en, en la televisión. Yo creo que para solucionar esto lo que se necesita es decisión política eh, de los productores, eh, una decisión económica también. Y también un poco este, es darle más lugar a estos roles. Bueno, si hay un marrón que va a ser de policía, bueno, pensemos que ese rol puede crecer también. ¿no? Pensemos que ese rol puede ser algo más que eso. Bien. Eh, hablabas hace un ratito acerca del 12 de octubre, de una fecha muy cuestionada y repensada durante estos últimos años. Eh, ¿Qué, ¿Qué significa para, para los marrones eh, est esta fecha y cómo la ven, cómo, cómo se sienten eh, con respecto a eso? Bueno, nosotros sentimos que eh, estamos acá porque resistimos, digamos, porque sobrevivimos. Digamos. Esa, esa es un poco la, la sensación. Cuando nos sentamos en ronda todo el colectivo es, eh, es comentarnos... Eh, un montón de cosas que, que nos han pasado y de dónde vienen nuestras madres. Muchas madres nuestras han sido eh, y siguen siendo personal de limpieza sin... Eh, a mi mamá nunca nadie le pagó los aportes y mi mamá lleva trabajando más de 40 años. Entonces eh, que yo esté acá sentado es gracias a ella, digamos es gracias a ese trabajo. Y Octubre Marrón es para recordar esa, esa historia la verdadera historia marrona de esfuerzo, de lucha y dedicación eh, al, al, al trabajo. No es el descubrimiento de un continente, sino es el, el genocidio indígena, ¿sí? es la resistencia indígena en, en este mundo contemporáneo. Bien. ¿Y qué se espera para este eh, Octubre Marrón? ¿Qué es le, ¿Cuáles son las actividades que, que van a hacer para visibilizar todo esto? Vamos a estar haciendo una muestra en el Museo de la Cárcoba, Ernesto de la Cárcova. Eh, va a comenzar el 16 de octubre y bueno, va a continuar hasta diciembre. Va, va a ser una muestra estable durante este tiempo, así que estamos muy contentos. También van a haber actividades que comienzan el 13 de octubre en Manzana de las Luces. Pueden entrar en las redes Manzana de las Luces para ir a ver eh, cine marrón, para compartir también, eh, va, van a ver actividades artísticas muchísimas, porque también la idea es visibilizar todo el trabajo artístico que hacemos este, quienes somos marrones. Así que bueno, pueden entrar a arroba eh, identidad marrón, en Instagram, que ahí están todas las actividades, son muchísimas. Cada día este, están articuladas diferentes actividades, también junto con México, con Poder Prieto, eh, Poder Marrón y, y Brasil. Así que se está generando un, un movimiento muy, muy interesante en, en América Latina. Muchas gracias, David, por tu tiempo. Muchas gracias por invitarme.